Hola, yo soy Andrés y yo soy Emil y queremos invitarte a que conozcas nuestra nueva plataforma, Educarme. En esta versión beta vas a encontrar un videocurso de física que te va a ayudar a preparar tu examen, pero si no tenés que rendir igual quedate que tenemos algo para vos. Eso mismo, queremos invitarte a que descubras nuestra plataforma, que puedas ver la modalidad de los videocursos, la interfaz, todo, porque en el resto del año van saliendo más videocursos sobre otras materias. Con comentarios, con ejemplos. Todo realizado por nosotros, un equipo de estudiantes que conocemos y entendemos tus necesidades. Y lo mejor es que vas a poder acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Puedes entrar ahora ingresando a www.espacioducarme.com ¡Te esperamos! Chao.